Hola a todos, ¿qué tal? En este nuevo módulo de CyberWall Academy os voy a hablar de análisis forense en la vida real y vamos a ir viendo eh, en qué difiere un poco el análisis forense de la teoría a la práctica. Para los que no me conozcáis, eh, me llamo Manuel Guerra. Soy analista forense informático en la unidad central de ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Además, edito un blog sobre ciberseguridad y análisis forense que es Glider.es y me podéis seguir en Twitter, por ejemplo, en #cyberpoli_es. Para empezar vamos a hacer un poco de retrospectiva, es decir, ver cómo estaban las cosas hace unos años. Por ejemplo, si nos vamos allá hace 10 o 15 años atrás y pensamos qué elementos tecnológicos teníamos en nuestro domicilio, pues la mayor parte de vosotros veréis eh, que no teníais prácticamente nada, como mucho un ordenador de sobremesa con una pantalla gigante y a lo mejor una capacidad de unos pocos gigas, un teléfono móvil que la mayor parte tecnológica iba a ser el videojuego Snake. Solo permitía realizar llamadas, mandar SMS y poco más. Y algunos tendríais algún portátil que ya sería el Nova Más, un portátil que pesaría bastantes kilos y que pues tampoco iría muy, muy rápido. Y en cuanto vendráis o almacenamiento masivo, pues vendráis de 256 megas o similar. Esto es lo que nos podíamos encontrar en un domicilio hace 10 o 15 años. Ya veis que en, en no mucho tiempo eh, la tecnología ha avanzado muchísimo. ¿Y en una empresa? ¿Qué nos encontrábamos hace 10 o 15 años en una empresa? Pues básicamente papel, montañas de papel. Muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, pues no tenían bases de datos digitales. Todo su trabajo funcionaba en, en papel. Hoy en día pues existe correo electrónico, existen bases de datos, etc. Entonces, pues hace 10 o 15 años el análisis forense informático ya era importante, pero no tanto como hoy en día. Porque hoy en día ya prácticamente todo el mundo eh, dispone de no solo un elemento tecnológico, sino de varios elementos tecnológicos con los que interactúa eh, de forma diaria. Por ejemplo, hoy en día en un domicilio ya no tenemos un ordenador o un ordenador de sobremesa. Pues posiblemente ya nos encontraremos con varios teléfonos móviles, varias tablets discos duros, NAS, etc. Y esto por cada miembro de la familia. Es decir, cada miembro de la familia va a tener su ordenador portátil probablemente, va a tener su teléfono móvil y ya no solo esto, sino que la capacidad de estos dispositivos va a ser muy superior a los pocos gigas de hace 10 o 15 años. Hoy en día tenemos ordenadores portátiles que ya pueden tener memorias internas de un terabyte. Y además otros elementos tecnológicos, como puede ser un router, ese cacharro con luces que tenemos en el salón de nuestra casa que bueno, nos permite conectar a internet pero es que ese cacharro con luces también es una fuente de evidencia digital ya que guarda una serie de logs o registros que nos permiten ver a cuáles ha conectado una persona, quién se ha conectado a esa red o incluso qué páginas ha visitado a través de eh, el registro de las de las resoluciones DNS así que ese mínimo dispositivo que tenemos en nuestro salón por ahí tenemos una fuente de información forense muy importante y por supuesto los NAS eh, en algunos domicilios pues bueno hay unos elementos que, que guardan muchísima información ya puede ser de interés o no pero eh, es necesario tratar o analizar esa información para discernir si es interesante o no para lo que nosotros estemos eh, investigando por eso que todo esto se complica pasamos de un pendrive a un ordenador portátil como mucho en un domicilio a tener una ingente cantidad de dispositivos que ya no solo es encontrar la información que nos interesa, sino que saber dónde eh, buscar sin perder mucho tiempo, es decir, siendo eficientes. Además, eh, hoy en día los eh, eh, dispositivos tipo smartwatch o similar que eh, nos guardan muchísima información de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida privada en la muñeca. Por ejemplo, un smartwatch no solo da la hora, registrar WhatsApp que hemos eh, recibido, dónde hemos estado, nuestra agenda, llamadas telefónicas, etc. Así que no nos tenemos que quedar solo en los dispositivos tradicionales, como son los teléfonos, pendrives y portátiles, sino que hoy en día cualquier dispositivo que prácticamente se conecte a Internet va a ser una fuente de evidencia digital. Incluso las televisiones. Eh, hoy en día una televisión, una, una televisión inteligente, una Smart TV, efectivamente se va a conectar a internet probablemente va a tener un navegador web ya sea integrado o sea instalado ese navegador web va a tener un historial de navegación va a tener una serie de contraseñas recordadas o incluso eh, podemos ser víctimas de un ciberataque a través de la televisión que tenemos en nuestro salón por ejemplo muchas de ellas tienen webcams integradas para poder interactuar o hacer una videollamada si alguien eh, atacara esa webcam y tomar el control remoto de ella eh, nos podría grabar a nosotros eh, en nuestro salón y después eh, pedirnos un rescate económico. Pues si estamos teniendo una fuente de evidencia digital como es una Smart TV convertida en una prueba en un procedimiento criminal y al ser una prueba pues habrá que sacar esa información eh, forense de ella de la forma correcta. Como veis poco a poco todo esto se va se va complicando día a día. Las neveras inteligentes, sí que es cierto que en España de momento no están muy implementadas eh, en el mercado pero no tardará mucho en empezar a existir, eh, instalarse neveras inteligentes en España que automáticamente detectan si nos falta algún tipo de producto alimenticio en nuestra nevera y eh, ejecuta una compra de forma automática. El problema es que para efectuar esa compra hay que pagarla y para pagarla normalmente estas neveras tienen registrada por los datos bancarios, la tarjeta bancaria de los usuarios. Si alguien atacara esa nevera inteligente, pues podría robar sus credenciales bancarias y acto seguido comenzar a realizar eh, cargos fraudulentos. Por eso que ya eh, incluso una nevera vamos a tener que analizar de forma forense. O espejos inteligentes. Eh, ya en algunos hoteles aquí en España pues nos estamos encontrando con espejos inteligentes. No es otra cosa que un espejo que tiene una pantalla detrás en esta pantalla por donde nos va informando de datos que nos puedan ser interesantes o que al cliente le puedan ser interesantes, como por ejemplo las noticias, qué tiempo va a hacer o incluso algunos son capaces de simular eh, qué tal nos va a quedar un peinado, qué tal nos va a quedar una prenda de ropa, etcétera. Para hacer esta simulación de cómo nos queda un peinado o cómo nos queda una prenda de ropa, es necesario que este espejo inteligente lleve una webcam integrada, claro si eh, mezclamos una webcam con un cuarto de baño privado pues ya os podréis imaginar el problema que se nos puede eh, dar para, para posibles extorsiones en caso de que alguien tome el control de esta webcam y para tomar el control de esta webcam tampoco hace falta complicarse mucho por desgracia algunos de estos espejos salen de fábrica con contraseñas de SSH o de control remoto por defecto las típicas admin-admin o admin 1 2 Y estos espejos pues se suelen conectar a las wifi's en el caso de un hotel, a la wifi del hotel. ¿Qué ocurre si tenemos eh, un espejo inteligente conectado a la wifi del hotel en cada una de las habitaciones con las contraseñas por defecto? Que un ciberdelincuente, un ciberatacante, se podría hacer con el control de todos estos espejos? además del control de la webcam, instalar estos espejos y dedicarse a grabar imágenes íntimas de los clientes de estos establecimientos, por eso que eh, ya no es eh, realizar un análisis forense para eh, investigar un posible delito, que en este caso sería un delito, sino para prevenir esas posibles comisiones de delito, realizando análisis forenses previos a la instalación de estos dispositivos a ver si realmente eh, son vulnerables o no. También se domina pentesting, pero en este caso sería más orientado a buscar ese tipo de vulnerabilidades y en caso de que existan, ver qué registros quedarían en caso de que se produjera el ataque. El pentesting, por decirlo así, está más orientado a buscar esa vulnerabilidad. En este caso, el análisis forense estaría más orientado a que en caso de que finalmente se produjera ese ataque, ver qué registros quedan en el espejo inteligente para determinar la autoría y ver cómo eh, ha ocurrido este incidente. Bueno, ¿qué es lo primero que se hace en una diligencia de entrada y registro? Hasta ahora está hablando desde un punto de vista genérico sobre las tendencias en el sector del análisis forense informático que estamos viendo últimamente. Pero ya desde un punto de vista un poco eh, más policial eh, tendremos que hacer eh, normalmente las eh, eh, evidencias digitales se incautan, se intervienen en diligencias de entrada y registro. Esto no es, no es más que un juez autoriza a la policía o judicial que realice una entrada y un registro en un domicilio o una empresa para recabar pruebas de un delito. Pero claro, eh, tradicionalmente estas pruebas eran eh, pruebas tangibles, como puede ser un kilo de cocaína, puede ser una pistola o puede ser un cuchillo. Hoy en día estas pruebas ya no son tan tangibles, ya que son evidencias digitales. Entonces, ahora os pregunto, ¿qué es lo primero que vosotros haríais en el caso de que tuvierais que eh, gestionar una diligencia de entrada y registro? Os doy 30 segundos para que penséis qué es lo que haríais. Probablemente, muchos de vosotros estaréis diciendo, pues pedir una autorización judicial, pues preparar la maleta con, todos los, con todas las herramientas para realizar análisis forense, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo primero que hay que hacer, cuando entrada y registro es entrar. Parece de perogrullo que sí, pero no. Esto es probablemente lo más importante, porque entrar eh, no es tocar el timbre y fácilmente nos abren la puerta y entramos, buenos días, policía, ¿qué tal? Normalmente es así, pero no en todos los casos. Hay veces que los eh, delincuentes y ciberdelincuentes, obviamente, no nos lo ponen fácil. Por suerte, eh, nosotros disponemos de una llave maestra que es capaz de abrir eh, cualquier puerta que esté instalada en España. Esto es un, eh, un secreto, no lo contéis mucho. vale La llave maestra es así, más o menos. Se llama, es de marca Ariete, son 20 kilos de hormigón armado más 10 kilos de acero. Como veis, es compatible con prácticamente cualquier cerradura de cualquier puerta instalada eh, en España. Pero claro, a veces, aunque utilicemos esta llave maestra, no siempre, eh, no siempre funciona y hay que tener un plan B. Os voy a mostrar este vídeo. Este vídeo siempre me gusta ponerlo en las presentaciones. ...para que se entienda cómo ha evolucionado la situación. Este es un vídeo de la entrada y registro eh, por tráfico de drogas. Ahí se escucha cómo estaban con, el, la, con la llave maestra intentando abrir la puerta. Se trata de una puerta eh, de metal, de hierro... ...que no se puede abrir fácilmente con el ariete. Tenemos que tener un plan B Nuestro plan B es entrar por la por, el bancho, por el Pues si no se puede abrir por la puerta, si no se puede entrar por la puerta, habrá que entrar por otro por por eso por es importante por un por B. por por ¿Por qué importa tanto la velocidad con la que se o la rapidez con la que se entre en un domicilio? Obviamente por la destrucción de pruebas. Eh, ya salieron muchísimos reportajes de televisión como eh, los delincuentes, mientras la policía está intentando entrar a su domicilio, pues están intentando destruir las pruebas, quemando la droga o eh, destruyendo otro tipo de, de pruebas. Pero eh, lo que antiguamente se hacía con las pruebas tangibles, como he dicho anteriormente, hoy se hacen con los datos. Por ejemplo... Esta es una fotografía de un disco duro, está en una chimenea. Claro, si se hace una entrada y registro en pleno mes de julio en Madrid y nos encontramos que la chimenea del salón está encendida, está, está con fuego, pues algo raro hay. ¿Qué ocurría? Pues bueno, que han echado un disco duro a, al fuego para intentar destruir estas pruebas. Lo mismo que se hacía hace años con otro tipo de pruebas, ahora lo siguen haciendo de igual manera con las pruebas tecnológicas por suerte pues el disco duro eh, se pudo apagar a tiempo el fuego y se pudo recuperar la información del, del disco duro aquí tenemos otro ejemplo un teléfono móvil que tiraron por el hueco de una pared pues hubo que tirar la pared abajo para poder eh, recuperar ese, ese teléfono móvil una vez evitado que se destruyan esas evidencias digitales es cuando comenzamos al tratamiento de las evidencias he querido recalcar el primer, el primer paso porque es lo más importante, la intervención de ese tipo de evidencias. Obviamente, yo aquí he puesto unos ejemplos policiales, pero no hay que ir siempre a, a la vida policial o al ejemplo policial. Eh, un, perito, un perito civil o un perito de parte en un procedimiento que, aunque no sea penal, la fase más importante es la rec eh, recopilación de esa evidencia digital. Imaginaros, vosotros sois peritos de un procedimiento civil, que no tiene nada que ver con ningún tipo de delito, y eh, tenéis que hacer un análisis forense, por ejemplo, de un pendrive. Pues ese pendrive lo empezáis a analizar, sacáis información de interés y presentáis eh, un informe. Todo muy bien. Pero, ¿y la cadena de custodia? Si no existe esa cadena de custodia, si no existe un registro de dónde ha estado ese pendrive, quién ha entregado ese pendrive y dónde ha venido, de poco vale el trabajo que se haga posterior de eh, análisis forense informático. Entonces vamos a ver cómo se tratan esas evidencias digitales, pero siempre teniendo muy claro, teniendo presente que hay que realizar una correcta cadena de custodia que garantice en todo momento el lugar donde se encuentran eh, las evidencias y bajo la custodia de quien se encuentra. Nosotros eh, penalmente nos basamos en la ley de enjuiciamiento criminal, normalmente en el artículo 588. Es una ley que ya se venía utilizando hace años, pero recientemente ha sido actualizada y nos ha, por decirlo así, ha modificado aspectos de interés en el mundo del tratamiento de evidencias digitales. Por ejemplo, en el artículo este que os comento, el 588, eh, se habla sobre el análisis forense informático. Por ejemplo, en el 588, sexys A, hablan de la intervención y acceso. Esto básicamente significa que eh, se necesita una motiva un auto judicial que permita la incautación y análisis de eh, la información básicamente el acceso no es lo mismo incautar físicamente por ejemplo un teléfono móvil y meterlo en una bolsa precintada sellada con un número de registro inequívoco a acceder al contenido de ese teléfono móvil son dos eh, puntos distintos por eso hay que tener presente que no solo basta con la autorización de intervención es necesario autorización para acceso a ese tipo de información esto nos lo dice en el 588 sexis a en el sexis B eh, nos habla de la, eh, eh, análisis de dispositivos incautados fuera del domicilio del investigado. Obviamente si la, la autorización es solo para, para analizar eh, dispositivos que se encuentren dentro del domicilio del investigado no se, puede, no se podrán analizar eh, otro tipo de dispositivos que se encuentren fuera, por ejemplo en el bar de al lado, en el coche o similar siempre y cuando ese coche no se encuentre dentro de la, de la vivienda. No quiere decir que nunca jamás se podrán analizar esos dispositivos, no. Simplemente significa que habrá que expedir una autorización para ese tipo de dispositivos que se han incautado fuera del domicilio autorizado, ni más ni menos. Eh, normalmente, eh, hoy en día, el, la evidencia digital más eh, analizada es eh, la telefonía móvil. Eh, es cierto que existen ordenados portátiles, que existen otro tipo de elementos, pero la mayor parte del trabajo es sobre telefonía móvil. Salta a la vista que cualquier persona hoy en día va a tener un teléfono móvil encima, siempre. Ese teléfono móvil va a guardar muchísima información. Fotografías, conversaciones, chats, vídeos, redes sociales, posiciones, etc. Para realizar este tipo de análisis forense se puede hacer de dos maneras. Una, la manual. Eh, se conecta el, el teléfono móvil a un ordenador forense y se trata de eh, analizar su contenido. ¿Qué ocurre? Que eh, debido a que cada teléfono móvil tiene un sistema operativo distinto, versiones distintas y capas de, eh, de desarrollador o capas de fabricante distinto, pues se complica un poco saber cómo eh, ac acceder a cada uno de esos teléfonos móviles. Para eso existen herramientas como la que tenemos en pantalla, la UFED eh, de la marca Celebrite, que lo que permite es eh, realizar un clonado de ese teléfono móvil. ¿Y qué ventajas tiene? Pues que en su interior ya tiene eh, recordada el procedimiento que hay que hacer para cada, un, cada modelo de teléfono móvil con cada sistema operativo que se puede encontrar. Es una forma automatizada de realizar adquisiciones de teléfonos móviles. Recordad que una adquisición de un teléfono móvil no es comprar un teléfono móvil, es clonar o extraer la información que eh, existe en su interior. Y una vez que esa información esté extraída, la hay que parsear. Parsear significa interpretar. Es decir, extraer es copiar ceros y unos que haya en su interior, sin saber lo que significan ni para lo que sirven. Y parsear es cuando se interpretan esos ceros y unos y ya podemos, por ejemplo, ver una foto, podemos leer una conversación de WhatsApp o similar. Y esas herramientas nos facilitan muchísimo el trabajo forense, ya que prácticamente con una interfaz de botón gordo Pulsando siguiente, siguiente, siguiente y siguiendo los pasos que nos indican por pantalla podemos realizar extracciones de muchísimos teléfonos móviles sin prácticamente tener conocimiento sobre su funcionamiento. En caso de que este tipo de máquinas automatizadas no fuera compatible con el teléfono por ahí hay que recurrir a otros métodos eh, forenses, por ejemplo eh, dumpeando a la, la memoria FLASH. Eh, pensad que dentro de un teléfono móvil pues hay una memoria flash como puede ser la de un pendrive que es, que es una placa o un chip que guarda la información. Si no se puede extraer a través del sistema operativo se podría conectar esa memoria flash y extraer la información. El símil es como si un ordenador portátil no podemos arrancar el sistema operativo por lo que sea. Pues el ordenador portátil o de sobremesa le podemos retirar, extraer el disco duro, conectar ese disco duro en otro lugar y analizar su contenido. Esto sería eh, un símil a lo que sería la memoria flash de los teléfonos. Sí que es cierto que hoy en día esta técnica ya está prácticamente obsoleta. Existen teléfonos de estos tipo marca Nokia o Vic que son, simplemente permiten realizar llamadas o mandar SMS que aún se podría utilizar. Pero para los smartphones de hoy en día esta técnica está totalmente obsoleta. Otra técnica que se hizo famosa hace unos años es el, el conocido chip off. Básicamente es retirar ese chip de memoria que os comenté antes, esa memoria donde se encuentran todos los datos, sacarlos del teléfono e introducirlos en otro, en otro socket, en otra base y extraer eh, los datos. Esa imagen que tenéis en pantalla pues es un móvil completamente chamuscado. Parece que de ahí no se puede sacar nada pero resulta que el chip de memoria pues eh, es bastante duro es una placa bastante dura que aguanta bastante temperatura aguanta golpes y humedad entonces aunque el móvil no funciona aunque el móvil incluso pueda estar roto físicamente roto la memoria está íntegra no se ha dañado entonces se podría sacar ese chip y se podría leer en otra en otro socket el procedimiento no es sencillo ni es, ni es barato ya que requiere una serie de dispositivos y de herramientas que ya no solo son caras sino que se requiere una precisión y una destreza en su uso eh, no vamos a entrar mucho en el procedimiento pero os lo describo rápidamente básicamente el chip está pegado con estaño y eh, pegamento epoxi el pegamento epoxi se, se elimina con un disolvente que normalmente es tóxico y una vez que esté eliminado el pegamento epoxi con una placa de calor se empieza a calentar eh, el chip en función del tipo de chip pues habrá que seguir una secuencia de calor como el estaño funde a la, una temperatura determinada la, los chips están pegados con estaño lo que ocurriría es que ese, el chip quedaría suelto, quedaría simplemente con el estaño derretido con una ventosa que es lo que se ve ahí en la, en la imagen se retira el chip el problema es que al retirar el chip así eh, las, por llamarlo así las bolas o los conectores van a quedar dañados ya que parte van a quedar pegados en la placa y otra parte van a quedar pegados en el chip habría que hacerle un reboling que es volver a eh, introducir o volver a todas las pistas del chip volver a recuperarlas, eso básicamente se hacen con plantillas en las que se le inyecta estaño y se vuelve a recuperar el, el chip para que todas las pistas sigan siendo operativas ya una vez que tengamos eh, el reboling eh, finalizado, simplemente conectamos ese chip a un socket, a una base y ya podremos leer su contenido como si fuera un pendrive, ya que como os dije anteriormente, un chip de un teléfono móvil es como un pendrive y así con FTK o cualquier otro tipo de herramienta forense podemos leer su contenido y extraer las fotos, etc. Normalmente son sistemas de archivos tipo Linux, así que no hay, mucho, no hay mucha complicación a la hora de interpretar esos datos. Aquí la complicación es la retirar físicamente ese chip. Una vez que el chip está cifrado y si la información no está... Una vez que el chip está reti eh, retirado y si la información no está cifrada, pues no hay mucha complicación a la hora de, de leerlo. Pero también el I +D nos permite descubrir cosas interesantes. Hasta ahora os he estado hablando de herramientas automatizadas es decir, herramientas en las que el analista no tiene control sobre lo que está haciendo, o más que no tiene control, no puede modificar el, el workflow o el flujo de trabajo de esa herramienta. Pero a veces hay que ir un poco, eh, un poco más allá. Por ejemplo, imaginaros el caso de un teléfono móvil que aparece en una escena de un crimen y aparece como que han enviado una serie de WhatsApps eh, desde ese teléfono móvil, pero resulta que la persona o el dueño del teléfono móvil había muerto horas antes de haber sido enviados esos, esos whatsapps. Algo no cuadra. Hay que averiguar qué es lo que ha pasado ahí. ¿Eso cómo se puede averiguar? Pues hay que realizar una investigación y desarrollo sobre el funcionamiento de whatsapp para ver eh, qué ha ocurrido, ya que no whatsapp no nos aporta información de cómo funcionan sus bases de datos, etcétera. En este ejemplo eh, vamos a ver cómo podemos eh, tratar o parsear la base de datos de, de WhatsApp. En la pantalla a la izquierda vemos cómo, se vería una, cómo una, un usuario de WhatsApp vería una conversación, pues con sus nubes y su, lo que escribe cada uno. Pero a nivel forense esto no es así. A nivel forense existe una base de datos que se llama mensajestory.db en la que se guardan todas eh, esas conversaciones. Esta base de datos se guarda en, la, en caso de Android, se guarda en la memoria interna del teléfono, en la parte que solo puede acceder el, eh, la aplicación WhatsApp. Esto significa que si no somos root en el teléfono, si no somos superadministrador, no podemos acceder a esta parte de memoria y por lo tanto no podemos leer este, eh, este fichero. La única forma sería entrar con el usuario de WhatsApp o entrar con el usuario de root. Como root normalmente no está habilitado en el teléfono, habría que habilitarlo para poder copiar estos, más que copiar, extraer estos ficheros. Otra opción es acceder a la base de datos cifrada. WhatsApp, por defecto, a las 2 de la madrugada, realiza una, base de una copia de su, de su base de datos. Y esta copia bien se puede guardar en la tarjeta microSD o en la memoria del teléfono, que sí que es accesible, o en la nube. El problema es que esta copia está cifrada. Y para descifrarla necesitamos un fichero que se llama key que está en la memoria interna. Entonces tendríamos el mismo problema, ya que para poder acceder a ese fichero key tenemos que acceder a la memoria interna y solo podemos acceder con el usuario root o superadministrador. Os voy a enseñar un pequeño ejemplo de lo que me refiero cuando hay que saber eh, interpretar estas bases de datos. En el caso que os comentaba pues necesitábamos saber... Eh, porque se ha enviado esa, ese, ese chat después de que la persona estuviera fallecida. Obviamente, si está fallecida no puede enviar WhatsApps, pero el WhatsApp estaba enviado y no había explicación eh, alguna. Y las herramientas eh, de análisis forense automatizado tampoco nos daban esa información porque no están pensadas para eso. Están pensadas para realizar tareas habituales, pero no están. Aquí lo que tenemos en pantalla, lo que os estoy marcando, es el fichero msgestore.db. Aquí es donde está toda la información de conversaciones de un WhatsApp. Ya lo he extraído del teléfono móvil y lo tengo aquí. Esto se abre con cualquier visor de security, Es una base de datos de security que se puede ver como si fuera un Word, como si fuera un Excel, como si fuera cualquier tipo de herramienta. Aquí tenemos una serie de pestañas y vamos a Browse Data y vamos a Messages. Aquí esta es toda la información que guarda, esta todas las tablas que guarda esta base de datos. La que nos interesa es esta. Entonces aquí tenemos pues eh, siete mensajes. Es decir, en este, en este WhatsApp se han enviado siete mensajes. Obviamente, si fuera un WhatsApp de un teléfono normal, pues aquí no tendríamos siete. Aquí tendríamos siete mil, ocho mil, todos los mensajes que se han enviado. Aquí lo he modificado para que sea eh, más entendible. Eh, aquí donde estoy marcando con el, con el ratón tenemos el número de la, de la fila. Vemos que hay 7. Sin embargo, en el identificador, que es la siguiente columna, vemos que pone 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Aquí ya tenemos una pista para saber de que han eliminado de forma malintencionada o intencionada, pero en todo caso que han eliminado 19 eh, chats o 19 conversaciones ya que este identificador es secuencial. La primera, el primer chat que se inicia por WhatsApp es el 1, el segundo, el 2, 3, 4, 5. Y esto se va eh, sumando. ¿Qué ocurre? Que al faltar los 19 anteriores, sabemos que aquí ya, ha habido, eh, ya han eliminado mensajes, al menos 19 mensajes. No sabemos lo que pone, habría, habría que hacer carding o tratar de recuperar esa información eliminada. Pero bueno, aquí ya estamos sabiendo que han eliminado estos 19 mensajes. Aquí tenemos la información de, de lo que se ha enviado, por ejemplo, en data, es el, el chat, el contenido del chat, el texto, por decirlo así, timestamp, es el, la fecha en la que se ha enviado ese, ese chat en formato eh, EPOC. Pero es lo que nos interesa ahora es saber cómo es posible que ese mensaje del que os estaba hablando ha podido ser, se ha podido ser enviado después de la hora de fallecimiento del dueño del teléfono. Bueno, pues haciendo varias pruebas, eh, llegamos a descubrir que si os fijáis en QID, esta columna que estoy aquí marcando, hay una serie de celdas que empiezan por 3EB0. 3EB0. Si lo, si lo vemos aquí, 3EB0. Esto, claro, esto ahora os digo 3EB0 y, y nos quedamos como estamos. Vale. Pues resulta que todos los chats de WhatsApp que en la columna QID Comiencen por 3B0 significa que se han enviado por WhatsApp web, no por WhatsApp normal. Claro, esto se si lo digo ahora, ah, vale, pues muy bien. El problema es llegar a esta conclusión. Todo el trabajo de investigación que hay que realizar para poder llegar a la conclusión de que todas las conversaciones que empiecen por 3B0 significa que se han enviado por WhatsApp web. Y más, la complicación es superior teniendo en cuenta que esto ocurrió a las pocas semanas de que se había lanzado WhatsApp web cuando no había mucha información de cómo funcionaba, ni mucho menos de cómo funcionaba a nivel eh, forense. Por de esta manera, con un parseo manual de base de datos, podemos llegar a descubrir que una conversación de WhatsApp se ha mantenido por WhatsApp web en vez de haberse mantenido por WhatsApp eh, normal. Como curiosidad, WhatsApp web no funciona como el resto de sistemas de, WhatsApp, de, de chats web como Telegram, Facebook, etc. WhatsApp Web necesita que el teléfono móvil tenga Internet, ya que el mensaje se manda desde WhatsApp Web al teléfono del usuario y ya el teléfono del usuario ya se envía al destinatario. Por eso, todas las conversaciones que se mantengan en WhatsApp Web tienen que pasar por el teléfono del usuario. A nivel forense, esto es muy interesante, ya que así quedará registrada todas las conversaciones se haya mantenido o no a través del eh, teléfono. Eh, pasando un poco ya de los teléfonos móviles y centrándonos en ordenadores personales, como pueden ser ordenadores de sobremesa o ordenadores portátiles, tenemos el filtrado de ficheros o el sistema de filtrado de ficheros. Cuando lo único que necesitamos es extraer el, todos los documentos que existan dentro de un disco duro o de un ordenador, lo más fácil es filtrar por tipo de extensiones. Es decir, con eh, sistemas automatizados, le decimos que dentro de un ordenador nos extraiga todos los JPG, todos los, JPG, todos los PNG, todos los eh, DOC o MP3 y los guarde en una ruta establecida para que después eh, resulte mucho más sencillo realizar el análisis, ya que si tenemos todos los DOC, por ejemplo, todos los Word juntos, eh, nos puede resultar mucho más eh, sencillo realizar este eh, análisis, ya que no todos los análisis requieren una, una extracción exhaustiva de toda eh, la información. Esto sería el sistema sencillo y rápido. Y después tenemos el sistema eh, más complicado que vamos a ver ahora, bueno, vamos a ver en la siguiente slide, que es el triage de información forense. Antes de eso, vamos a hablar del eh, SEXIS-C, que es la intervención en la, en la nube. en Primero tenemos que justificar la urgencia, para poder acceder a la información que exista en la nube. Recordad que no hoy en día no toda la información está guardada físicamente en el ordenador. Por ejemplo, las fotos de Facebook, los correos electrónicos, los ficheros guardados en Google Drive o iCloud no están físicamente en el ordenador. Están en unos servidores en cualquier parte del mundo almacenados. Entonces, eh, para acceder a ese, a ese repositorio en la nube o ese almacenamiento en la nube, se necesita una autorización adicional a la inicial de acceso a la información que contenga el, el disco duro físico. Eh, volviendo a lo de antes, al triage, esto es un análisis forense exhaustivo de todo el contenido que haya en un ordenador. Aquí nos podemos encontrar desde historial de navegación, Páginas que ha visitado, chats que ha mantenido, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que si cogemos cualquier tipo de ordenador personal y le hacemos un triage exhaustivo, como por ejemplo con el IEF, la herramienta que se está viendo en pantalla, pues vamos a encontrar tranquilamente 89.000 ítems. Esto significa que hay 89.000 cosas que tenemos que ver, que tenemos que analizar y valorar si son interesantes o no. Ya os digo que analizar 89.000 ítems da para unos cuantos eh, días, por eso que si no es necesario realizar un análisis exhaustivo, es, es mejor eh, valorar antes qué es lo que buscamos que comenzar a analizar como si fuera todo importante y después a mitad del trabajo darnos cuenta que no es necesario sacar tanta información. Esto eh, lo único que nos lo va a decir es la experiencia. La experiencia a la hora de realizar análisis forense, ya prever lo que vamos a necesitar y en función de esa previsión realizar una extracción adecuada a lo que necesitemos, ya que el por si acaso lo voy a sacar todo, tendría lógica, pero el problema es que el por si acaso lo voy a sacar todo implica horas de procesamiento o días y a veces no existe posibilidad de estar horas o días extrayendo esa información, ya que podemos estar limitados en el tiempo, por eso es muy importante saber qué es lo que necesitamos y saber eh, sacarlo exactamente eso sin llevarnos cosas eh, innecesarias. El análisis, forense, el análisis de información en la nube, ya os anticipaba un poco antes, es básicamente, técnicamente, es igual a un análisis forense de un dispositivo físico. La única diferencia es que necesitaremos una autorización adicional para poder acceder a esa, eh, a esa información. El 588 nos dice que la única condición, es, aparte de la autorización judicial, es que esa información sea accesible desde el ordenador que estamos analizando, mejor dicho desde el dispositivo que estamos analizando. Por ejemplo, yo tengo aquí mi ordenador portátil con el que estoy grabando esta, esta clase y mi ordenador portátil pues tiene ahora mismo iniciada la sesión de Gmail, por ejemplo. Por si se hiciera un análisis forense de este ordenador, no sólo se podría sacar la información que que están guardadas en los discos duros, sino que se podría acceder a Gmail, por ejemplo, y hacer un takeout out de toda la información de Gmail, Drive, etcétera de Google. Pero claro, en una empresa todo esto se complica. Hasta ahora estábamos hablando de dispositivos sencillos como ordenadores, como tablets, como teléfonos móviles. Pero en una empresa todo se complica, ya que normalmente en la empresa la información está guardada en servidores centralizados, que estarán físicamente en la sede de la empresa o estarán en otro lugar. Y aquí no vale lo de llegar y precintar todo y ya lo analizará otro, no. Porque un servidor si lo apagamos o si lo desconectamos, lo que va a ocurrir es que vamos a perder esa información. Probablemente los servidores estarán, aparte de que sus discos estarán en RAID, probablemente estarán en Cluster. Si falta uno de los servidores o si desconectamos uno de los servidores, el resto van a quedar inoperativos. Es decir, la información que contienen va a quedar totalmente eh, sin poder acceder a ella. Es decir, estaríamos nosotros mismos contaminando y destruyendo esas pruebas. Por eso hay que prever y tener cierto, cierta precaución a la hora de realizar análisis forenses eh, en empresas. Lo más importante, antes de tocar nada, es eh, realizar una, un, un croquis de lo que, nos, lo que tenemos delante. Por ejemplo, dibujando la topología de red, ver dónde va cada cable, para qué sirve cada dispositivo, ver si hay algún tipo de seguridad perimetral y lógica, dónde están los firewalls, qué, qué puerta que hay detrás de esa puerta que hay en ese armario, ver el tipo de sistemas operativos, si tienen hipervisores, si realmente el sistema operativo está instalado directamente en el disco, cuántas WAN tienen, acceso a internet, sistemas de backup, porque a lo mejor no nos tenemos que complicar, si la información está en backup, ya no es necesario mucho más. Nmap es una herramienta muy útil para realizar este tipo de determinación ya que nos permite a lo mejor saber cuántos equipos hay conectados o cuál es la topología de red. Esto es una tarea complicada y lenta, pero que es necesaria. No vale con llegar y empezar a desconectar servidores, a sacar discos duros, porque al fin lo que estamos haciendo es destruyendo las pruebas y son discos duros que no vamos a poder leer nunca si no lo hemos hecho en la extracción correctamente. Pero en la vida real no son las cosas como las estábamos viendo anteriormente. Esta foto es de una empresa normal y corriente que como veis no están los cables bonitos, de colores, perfectamente alineados probablemente con un mapa en la, en la puerta que nos dice dónde va cada cable. La vida real es esto. Un montón de cables conectados sin mucho sentido con switch en cascada que algunos de esos cables ni el propio administrador de sistemas sabe para qué sirven ni sabe por qué están ahí pero no los desconecta por si acaso falla algo y esto es, la, esto es la vida real, esto es con lo que hay que luchar. Tenemos que tratar de descubrir para qué sirve cada tipo de elemento de la red para poder sacar esa información de la mejor forma posible sin dejarnos nada atrás. Y como veis no es una tarea sencilla. Y después tenemos la, las famosas películas, el famoso botón rojo. Seguro que habéis escuchado muchas veces que en tal empresa o en tal sitio había un botón rojo que lo pulsaban y se borraba toda la información y se borraba, explotaba todo con fuegos artificiales, etcétera. Bueno, pues esto no es tan así, pero lo que sí que es cierto que eh, salta a la vista que los administradores de sistemas, las personas encargadas de eh, administrar esos servidores, no están físicamente conectados al servidor. En un, en un CPD, en un cuarto de servidores, pues hace frío, hay mucho ruido por los ventiladores, no es un lugar agradable para estar. Los administradores de sistemas estarán en su despacho, en su oficina, con su mesa, con su silla reclinable y su aire acondicionado, conectados de forma remota a los servidores y gestionándolos. Esto significa que hay que tener en cuenta que ese botón rojo, no está el botón rojo, ese botón rojo es un administrador de sistemas que estará en su despacho, administrando los servidores y hay que tener en cuenta eso antes de eh, desconectar algo. Por eso la ley de enjuiciamiento criminal ya lo ha tenido eh, en cuenta. Y nos dice en el 588, de nuevo, se existe que el administrador de sistemas de una empresa o de cualquier sistema informático está obligado a colaborar o dar información sobre los sistemas que él administra a la autoridad judicial cuando para ello sea requerido. Entonces, lo que os comentaba antes de esos cables raros que no sabemos a dónde van, o qué tipo de sistema hipervisor tiene, o cuál es la contraseña del firewall, etc., el administrador de sistemas está obligado a dar esa información a la autoridad judicial y eso lo dice en el 588 sexis eh, C. como curiosidad otra foto de estas que vamos sacando con, a base que vamos yendo a operativos esto era un, un operativo no me acuerdo si era por creo que era por... no, bueno, no me acuerdo y nos encontramos con esto a ver quién eh, me sabe decir bueno, decir no que no es indirecto, pero vamos a analizar tranquilamente esta imagen y pensad para vosotros mismos qué encontráis ahí raro. Os doy una pista. Esto es una batería de 12 voltios que está conectada pues, a una placa base y la placa base va a unos discos duros. Os dejo 30 segundos para que veáis qué hay ahí de extraño. Bueno, lo que hay de extraño es esto, esto es un pulsador propresión. presión, esto lo que hace es básicamente, si, eh, esto, si se abre la tapa que había encima, aquí en la foto no se ve, pero encima de toda esta estructura había una tapa blanca, si se abre la tapa el pulsador sube, cierra el circuito y mete 12 voltios a eh, los discos duros, si se mete 12 voltios a la entrada de datos de un disco duro se quema, se echa chamusca el disco duro y es muy difícil su recuperación. Pues esto sí que son eh, técnicas que utilizan los malos o los cibermalos para dificultar nuestro trabajo. Por suerte en este caso nos dimos cuenta y atamos el, el pulsador con, una, con, una cuerde, con, una, con un corder para evitar que se levantara y así que se cerrara el circuito y poder extraer esos eh, discorduros. Este pequeño detalle, si no nos hubiéramos dado cuenta de este pequeño detalle, probablemente la información se hubiera eh, perdido, no en totalidad pero sí que parte de la información se hubiera eh, perdido. Por eso que no todo es tecnológico, no todos son dispositivos cifrados, no todos son firewalls, no todos son eh, historias tecnológicas. La vida real nos puede echar todo al traste con un simple interruptor que cuesta 5 céntimos conectado a una batería eh, de un coche. Esto es lo que, lo que os comentaba antes de los administradores de sistemas. Y también eh, tema de discos cifrados, contraseñas, etc. Esto ya como curiosidad. No, a veces no hay que irse a técnicas de fuerza bruta, técnicas de recuperación de contraseñas súper avanzadas. A veces tan fácil como mirar. Mirar y ver que la contraseña está pegada en un post en el monitor. Lo típico. <risa> bueno, ya eh, para ir terminando esta parte de este, del módulo... Vamos a eh, ver cuál es la finalidad de intervención. Todo lo que he estado hablando durante estos minutos es para todo para llegar a una finalidad única: que es convertir una serie de datos, datos informáticos, en evidencias digitales. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues a ese dato le tenemos que dar una integridad, una trazabilidad y individualizarlo. De ese modo, ese dato podrá ser válido en un procedimiento judicial. Integridad. Significa que el mismo dato que hemos eh, extraído, por ejemplo, en la entrada y registro, sea el mismo, exactamente el mismo, que se presente el día de la vista oral en el procedimiento judicial. Eso es lo que significa integridad. Trazabilidad significa que en todo momento se sepa dónde ha estado ese dato o bajo, quién, eh, bajo la custodia de quién ha estado ese dato. Y finalmente, individualizar el dato. Esto se entiende muy bien cuando hablamos de elementos tangibles, como un pendrive. No es lo mismo decir pendrive marca Kingston de 2 eh, GB con número de serie tal que saco de tela con 40 pendrives de colores variados. Pues saco de tela con 40 pendrives de colores variados no estamos individualizando en ninguno de los pendrives. Es necesario individualizar eh, quien hizo un pendrive, un teléfono móvil, etc. Y eso se individualiza describiéndolo pormenorizadamente cada uno de los elementos tecnológicos. Y de este modo, con estas tres características, conseguimos una cadena de custodia. Integridad, trazabilidad e individualizar. Y además, si le añadimos una firma digital, como puede ser SHA1, pues tenemos una cadena de custodia con un añadido de firma digital. Pero ojo, la firma digital no es obligatoria. Obligatorio es integridad, trazabilidad e individualizar. La firma digital es un añadido que le podemos dar... Sí, queremos, pero no por darle una firma digital estamos garantizando eh, esa cadena de custodia. Será un extra que en ciertas eh, ocasiones, si es la única prueba que existe, será necesaria, pero en caso de eh, evidencias tradicionales que sean presentadas, no es necesario esa firma digital. También es importante no confundir firma digital con hash descifrado de contraseñas. Hay muchos artículos que hablan que si del MD5 es vulnerable, que si es h 1 también, bueno, hay que tener en cuenta que no es lo mismo eh, un hash para guardar una contraseña en una base de datos de una página web, por ejemplo, que en esos casos no es recomendable utilizar SH1 ni mucho menos MD5, porque a, de, a través de tablas de rainbow se puede hacer fuerza bruta y descubrir cuál es esa contraseña. Por eso se dice que ese tipo de contraseñas son vulnerables. Que nada tiene que ver con eh, hash de eh, evidencias digitales. Que es una cosa completamente distinta. Vamos a ver un pequeño eh, ejemplo. Aquí tenemos eh, dos eh, PDFs. Uno, este, que dice, es un PDF, que dice que es una predicción que dice que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser Barack Obama, vale, pues es un pdf que dice que el, profe, el próximo presidente va a ser Barack Obama. Muy bien. Tenemos otro pdf que dice que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser Paris Hilton, aquí lo vemos. Obviamente son dos PDFs distintos, en uno pone Paris Hilton y en otro pone Barack Obama. Entonces, si calculamos una firma digital de estos PDFs no nos podría dar el mismo, porque si nos diera el mismo tendríamos un problema. Vamos a verlo. Empezamos por MD5. Vamos a calcular la, la firma digital MD5 del primer PDF de Barack Obama y ahora la firma digital del segundo eh, PDF, Paris Hilton. Vemos... Esta es la firma digital del primero y esta es la del segundo. Vemos que son iguales. Aquí lo que tenemos es una colisión de dos eh, ficheros distintos que dan la misma firma digital. Sin embargo, si lo hacemos con SHA1, calculamos el, el tipo de hash SHA1. Este es el del primero y este es el del segundo. Aquí ya vemos que los hashes cambian completamente. Este es el hash del primero y este es el hash del segundo. ¿Quiere decir, esto como, ¿Quiere decir esto que es más fiable sh1 que md5? Sí, claro que es más fiable sh1 que md5. Pero también hay que tener en cuenta que este, esta modificación que habéis visto aquí eh, está hecha a propósito. Es decir, no es tan fácil conseguir dos ficheros PDF distintos que arrojen el mismo hash md5. Esto ha sido una prueba de concepto que ha requerido muchísimo, muchísimo trabajo de cómputo para poder llegar a, esta, eh, a este cálculo. Pues lo, lo que significa que eh, Hases MD5 calculados hace años hoy en día siguen siendo válidos, ya que no es tan fácil obtener este tipo de colisiones. Aquí os lo muestro a modo de ejemplo para que veáis lo que es una colisión, pero en la vida real no es fácil encontrar este tipo de, de colisiones. Otro ejemplo más de, de cómo funcionan los hashes. Aquí tenemos, por ejemplo, una factura. Es una factura normal y corriente. Aquí eh, vamos a hacer una... Vamos primero, vamos a calcular el hash de la factura. SH1, sum Pues el hash de la factura es este. Siempre es hexadecimal. Así que no puede haber ni Z, ni ñ, ni cosas raras. Ni os. Que eso normalmente siempre causa... Siempre tratan de decir que un hash está es inválido porque no se puede distinguir si es un 0 o una O. En hexadecimal las letras acaban en la F, no puede haber una O en un hash. Así que si algún día os intentan tirar un hash porque dicen que puede haber un error que de interpretación entre el 0 y la O, pues ya le decís que no, que eso no funciona así. Bueno, eh, lo que íbamos, contabilidad B, una factura una supuesta empresa de contabilidad de B y aquí lo que vamos a hacer es hacer una pequeña modificación, aquí donde pone cliente A2343 vamos a modificarlo por A2344 por ejemplo, una pequeña modificación que no influye nada ni en el precio ni nada, y guardamos sin embargo ahora cuando volvemos a calcular el hash de la misma factura vemos que ha cambiado completamente no hay ningún solo número que coincida esto ocurre porque eh, no variar un carácter dentro de, una, de un documento, de un fichero, no va a cambiar un único carácter en el hash. El hash acumula el resto de, de información que tiene el documento, por eso cambia completamente eh, el hash. De esta manera se ve muy sencillo, que aunque se haga una, mini, una mínima modificación, cambia completamente eh, el hash. Esto ya lo, aquí hay, aquí hay tres preguntas que, que me las suelen hacer y vamos a intentar eh, resolverlas. Y si el hash MD5 se obtuvo hace 10 años, obviamente hace 10 años, 15 años, el hash que se utilizaba era, era el MD5. Si el procedimiento judicial en la vista oral se produce hoy en día, cuando ya el MD5 ya no se utiliza, pues no pasa nada. Porque cuando se, cuando se obtuvo era un hash válido. Y además es lo que os decía con el tema de la cadena de custodia, trazabilidad, individualizar, etc. Si esa prueba se ha obtenido de forma válida y se ha eh, mantenido la prueba de forma válida, pues no importa el tipo de hash que se haya obtenido. Porque es necesario, no es suficiente con eh, eh, tratar de, eh, por decirlo así, decir que el hash no es válido porque es obsoleto. Hay que demostrar que existe esa, eh, esa corrupción o esa modificación del eh, fichero. Entonces, en ese caso, si el hash simplemente es un MD5 que ya no se utiliza, pues no pasa nada porque no se ha modificado el fichero. Otro problema es eh, cuando se calculan los hashes de discos duros completos, es decir, no ya solo de un fichero que exista dentro de un disco duro, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora sino cuando se calculan hashes, por ejemplo, de un clonado. En un clonado se calcula el hash completo del disco duro, de todos los ceros y unos que hay dentro de ese disco duro. ¿Y qué ocurre si un solo bit de ese disco duro falla? Pues lo que va a ocurrir es que todo el hash cambie por completo, porque si solo un cero falla, es decir, que físicamente ese sector, bueno, ese bit falla, pues ya cambia todo el, el hash. ¿Y qué ocurre con ese disco duro? ¿Habría que eh, invalidar esa prueba? No, depende. Si ese disco duro ha sido tratado de forma adecuada, es decir, estaba precintado, eh, estaba sellado, individualizado, trazado, no pasa nada, porque la prueba en sí es el disco duro, el hash es un añadido. Entonces, ¿por qué no a, a partir de ahora calculamos un SHA-512 SH por el tiempo? Eh, no es, no, calcular un hash MD5 y SH1 no es algo sencillo, aquí lo habéis visto que es rápido porque era un ficherito muy pequeño pero calcular un hash MD5 de un, de un disco de un tera, por ejemplo a calcular un hash SH1 de un disco de un tera, pues va a diferir varias horas el SH1 va a tardar varias horas más cuanto más si calculamos un SHA 512 va a tardar muchísimo más entonces hay que establecer un valor en términos de eficiencia y seguridad. En este caso es el SHA1. En unos años será el SHA2, después sale el SHA3, etcétera. Otra pregunta es ¿toda evidencia digital necesita una firma digital? No, lo vuelvo a repetir, no es necesario. Es necesario una cadena de custodia válida. Por ejemplo, un disco duro SSD que tenga que tenga el sistema trim, es decir, cuando se conecta la corriente eléctrica aunque esté bloqueado eh, el disco, eh, su propio sistema, va a realizar escrituras dentro del, del disco para reagrupar los datos. Eso está modificando ya el hash. Aunque no hemos modificado nada de su contenido, no hemos modificado esa factura, no hemos modificado una foto, no hemos modificado nada, el disco duro de por sí realiza esas modificaciones para hacerlo más rápido. Entonces de poco vale calcular un hash de un, S, de un SSD, si, se, si sabemos que tan pronto lo conectamos a la corriente eléctrica, se va a cambiar ese hash, no tiene sentido. Al igual que de un teléfono móvil. Un teléfono móvil, tan pronto lo encendamos, pues el sistema operativo va a correr y va a realizar modificaciones en su contenido. Tampoco tiene sentido. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo que he dicho hace unos instantes. Una cadena de custodia tradicional, individualizarlo. Por ejemplo, disco duro marca OCZ, eh, SATA 3 de no sé cuántos gigas y número de serie y tal, tal. Se mete dentro de una bolsa precintada y sellada. Pues da igual el hash que sea, lo que le da validez a esa prueba es la cadena de custodia tradicional, al ah, igual que el teléfono móvil. Teléfono móvil Samsung no sé qué, con número de email tal, que se mete en la bolsa número tal, que se presenta y se sella, pues ya está. Eso es lo que le da la integridad a esa, a esa evidencia. ¿Para qué se hace todo esto? Precisamente para evitar la teoría del fruto del árbol envenenado. Lo que os comentaba al principio de la charla. Que si invalidamos el inicio de una evidencia digital, todas las pruebas que se obtengan después o gracias a esa pri primera evidencia no van a ser válidas porque serían envenenadas. Por eso es muy importante desde el minuto cero hacer un trabajo adecuado. De poco vale que hagamos un informe muy bueno, que saquemos muchísima información de interés, si después la cadena de custodia inicial de esa evidencia digital no ha sido válida. Si hemos, si hemos roto la cadena de custodia o si hemos perdido la prueba, etcétera. Por eso no solo nos tenemos que centrar en el informe o en el tratamiento posterior con bloqueo de escritura, etcétera. sino tenemos que estar pendientes desde el minuto cero, desde que, eso se, desde que ese elemento se convierta en una evidencia digital hasta que llegue el momento del juicio. Todo ese tiempo tenemos que garantizar la integridad de la prueba. ¿Cómo lo evitamos? De nuevo, precintado de la evidencia, trazabilidad de los movimientos e identificación de los custodios. Esto es lo mismo que ya os decía, eh, ya os decía antes. Y obviamente habrá que eh, precintar en función de la evidencia que se trate. Por ejemplo, en esa foto pues vemos una serie de elementos. Unas zapatillas de correr, paquetes de tabaco, un, un pantalón vaquero, eh, un, disco, un órgano portátil... Y, un, y dos pendrives. ¿Creéis que esas evidencias están correctamente precintadas? Pues depende. Depende del tipo de, de delito que se esté investigando. Si se está investigando un ataque informático pues obviamente no están bien precintadas. Pero si lo que se está investigando es simplemente el robo de una serie de efectos dentro de un coche o de un vehículo o motor pues no importa, cómo estén no importa cómo estén precintadas, porque lo que vale aquí no es la información que contiene el ordenador portátil o la información que contiene ese pendrive. Lo que importa es que son elementos robados, como si nos roban en casa dinero, como si nos roban una bicicleta o como si nos roban otro tipo de efecto. Una bicicleta no se va a precintar cuando la recuperamos. Pues en esto ocurre lo mismo. No por ser una evidencia digital siempre y siempre la va a haber que precintar. Dependerá de lo que estemos investigando. Y aparte de una evidencia, de una cadena de custodia correcta, deberemos, lo que he dicho antes, precintar en función de la evidencia que se trate. En un teléfono móvil, ya os he anticipado antes que efectivamente se, se mete una bolsa, precintada, sellada, identificando con número de e etc. Pero ¿qué ocurre si el teléfono móvil está encendido? De poco vale que hagamos todo eso precintando la bolsa, firmando, etcétera, si está encendido. Porque está encendido, tiene cobertura, cualquier persona puede realizar una llamada a ese teléfono móvil y ya se va a modificar, por ejemplo, el registro de llamadas. Entonces no tendría mucho sentido que tenemos una evidencia precintada y eh, se han ha recibido el teléfono llamadas después de que se haya precintado. O incluso el, el dueño del teléfono puede entrar por ejemplo, la cuenta de Google y darle a borrar teléfono de forma remota. Tampoco tendría mucho sentido, ese precinto no serviría de mucho. ¿Cómo evitamos esto? Pues hay dos opciones. Una, eh, poniendo el, el móvil, eh, si no se puede apagar, si se puede apagar, se apaga. Si no se pudiera apagar, se pone el móvil en modo eh, avión. De este modo evitamos que el móvil tenga cobertura y pueda modificar su contenido de forma remota. Cuidado con esto en los iPhone ya que el modo avión eh, no deshabilita el wifi el modo avión deshabilita pues el 3G, los datos, etcétera, pero el wifi no tendríamos que deshabilitar de forma manual también el wifi ya de que poco vale que activemos el modo avión si después el móvil sigue teniendo cobertura por wifi y en caso de no estar seguros o no poder pues se mete el móvil en una bolsa de Faraday esto no es más que una bolsa eh, construida con hilos de tela con hilos de metal Así impedimos que el móvil pueda comunicarse con el exterior, ya que la bolsa apantalla todo tipo de radiofrecuencia. Aquí el problema que no se dice normalmente, esto no se cuenta, es que si metemos un teléfono móvil dentro de una bolsa de Faraday, el móvil efectivamente se queda sin cobertura. ¿Y qué pasa cuando un móvil se queda sin cobertura? Pues que el móvil está diseñado para tener cobertura siempre. Entonces va a aumentar la potencia de su antena para tratar de obtener cobertura. ¿Y qué pasa si aumenta la potencia? Que consume más. Y si consume más, gasta antes la batería. Y si gasta antes la batería, el móvil se apaga. Es decir, hemos metido un móvil dentro de una bolsa para mantenerlo encendido y que la evidencia no se, no se altere, y lo que hemos conseguido es a que se apague el teléfono antes de tiempo. Es decir, lo hemos hecho mucho peor de lo que hubiera ocurrido si hubiéramos hecho, tomado otro tipo de medidas. ¿Solución para esto? Pues tan fácil como meterlo dentro de la bolsa con una batería externa, con un power bank. Así que aunque el móvil se vaya descargando, bueno, pues se va cargando poco a poco, sabiendo que eh, tenemos un tiempo limitado hasta que el móvil se, se apague por falta de batería al acabarse la power bank. también. Otro problema adicional es que el móvil se calienta. El móvil al, al tener que utilizar más energía eléctrica se va a calentar. Entonces también tenemos que prever eso y mantenerlo en un lugar fresco para que no se caliente demasiado y se apague ya que los, normalmente los smartphones tienen sensores de temperatura que si llegan a cierta temperatura directamente se apagan para que no se dañen. También si estamos intentando evitar que el móvil nos apague y resulta que lo dejamos eh, en la guantera del coche o en el maletero del coche y se calienta tanto el móvil que se acaba apagando, pues mal. Así que tenemos que tener eh, previstas esa serie de circunstancias que normalmente esto eh, en, la, en la teoría no se, no se cuenta ya que no se, ha, no se ha tenido en cuenta pero en la vida real ocurre y para evitarlo pues hay que tenerlo ese tipo de, de prevención. Y además cuando estamos hablando de pendrive, discos duros etcétera no podemos conectar ese pendrive, ese disco duro directamente a nuestro ordenador. En sistemas windows, sistemas Linux por defecto escriben información en ese, en ese pendrive es decir si tenemos una firma digital, un hash calculado ese pendrive y lo introducimos en nuestro ordenador para ver su contenido, estamos manipulando su contenido, aunque no manipulemos ni el PDF, ni un documento de Word, ni nada, pero ya estamos manipulando eh, su contenido. Por eso es necesario utilizar bloqueadores de escritura. Pueden ser por software, programas que instalamos en nuestro ordenador e impiden que cualquier elemento conectado a los puertos USB puedan ser eh, escritos o físicos, como puede ser ese el cacharro amarillo que se ve a la derecha. Aquí hay que tener en cuenta dos eh, cosas importantes. Una, que si utilizamos un bloqueo por software, eh, depende que sea lo que conectemos por USB, a lo mejor no lo estamos bloqueando. Ya que eh, si, por ejemplo, conectamos un pendrive, sí, probablemente se bloquea, Pero si conectamos un disco duro USB y nuestro sistema operativo entiende que eso es un disco duro, no lo va a bloquear, aunque esté conectado por USB. Entonces seguimos con el mismo problema. Tenemos el problema de que esa evidencia se puede, eh, se puede modificar, alterar el hash o la firma eh, digital. Y además que si no somos administrador en el equipo Windows, por ejemplo, el antivirus a lo mejor nos puede bloquear este tipo de herramientas que bloquean la escritura. Y a lo mejor pensamos que, estamos que ya tenemos bloqueados los puertos USB y el antivirus a lo mejor ha impedido que se ejecute correctamente la herramienta y no están bloqueados por eso es importante siempre probar con otro dispositivo con otro pendrive antes eh, de conectar el, el pendrive de la evidencia digital aunque mejor es utilizar herramientas físicas de bloqueo como la de la derecha aquí también tener en cuenta que la que, que la que se muestra amarilla la amarilla por defecto no bloquea bloquean las que son de color negro o es sea, un tabló un bloqueador marca tabló existen varias marcas este es uno de ellos sí que es cierto que tiene una serie de pines que se pueden mover y ya lo ponemos en modo bloqueo o en modo no bloqueo en, la propia, en el propio dispositivo. Pero los amarillos por defecto no bloquean, bloquean los que son de color en negro. Y de esta manera sí que estamos garantizando con un bloqueador forense que, es, que nadie va a poder manipular su contenido, pero sí que vamos a poder leer el contenido del disco duro, del pendrive, etc. Y si hemos realizado un tratamiento adecuado de las evidencias digitales, pues estamos en disposición de presentarlas ante la autoridad judicial de una forma correcta y que sean tenidas en cuenta para el procedimiento que, en las que han sido incautadas. Y ya, eh, para ir terminando este, este bloque, un pequeño, una pequeña espina que tengo clavada. El clonado ya no se lleva. Muchas veces nos dicen, no hay que hacer un clonado de un disco duro, clonar, clonar, clonar. Hoy en día el clonado ya no se lleva. ¿Qué es clonar un disco duro? Bueno... Clonar un disco duro es coger un disco duro, por ejemplo, de un terabyte y copiar bit a bit en otro disco duro de la misma capacidad los mismos bits. Esto tiene varios problemas, el primero es que si falla uno de esos bits físicamente por lo que sea, ya el hash no va a ser el mismo. El segundo es que necesitamos dos discos duros, un disco duro de las mismas características que al original para poder realizar el, el clonado y esto pues no es muy eficiente, lo que se utiliza normalmente son imágenes eh, forenses una imagen forense lo que hace es coger esos ceros y unos, esos bits del disco duro original comprimirlos, empaquetarlos en un fichero tipo iso, tipo lo que sea y ese fichero ya se puede copiar y pegar a, a cuantos discos duros eh, queramos, es como si Metemos todo el disco duro en un WinRAR, por ejemplo. Es un ejemplo que no es así, pero bueno, para que se entienda. Y después ya ese fichero tipo RAR o tipo ISO, pues ya lo podemos copiar a, cual, a tantos discos duros como queramos. Incluso podemos guardar las imágenes de cinco discos duros en un solo disco duro. Por ejemplo, imaginaros, tenemos cinco discos duros de 1 TB. Para hacer un cloud necesitaríamos cinco discos, cinco, otros cinco discos duros de 1 TB. En el caso de la imagen, no. En el caso de la imagen, a lo mejor con un disco duro de un terabyte podemos guardar las imágenes de otros cinco discos duros ya que normalmente la imagen comprime la información y así estamos ahorrando tiempo y estamos ahorrando eh, espacio de almacenamiento. Además de que es mucho más difícil que se pueda corromper esa eh, información ya que los sistemas eh, de imagen forense suelen tener eh, CRC o sistemas que permitan recuperación de datos defectuosos, aunque parte de la información esté eh, corrupta. Ahora vamos a cambiar de tercio. Vamos a comenzar a hablar de criptodivisas, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, etc. Legalmente, ¿qué es un Bitcoin? Un objeto de valor, un título de valor electrónico, una moneda de curso legal o un bien mueble no fungible. Bueno, un objeto de valor sería, por ejemplo, una bicicleta, un coche, un teléfono móvil, es decir, un objeto físico que tiene un valor, por el cual lo podemos vender. Un título de valor electrónico sería eh, algo similar a una tarjeta bancaria, un dispositivo electrónico con el cual podemos eh, obtener dinero o transferir dinero. ¿Una moneda de curso legal? ¿Es el bitcoin una moneda de curso legal? En realidad no, porque ningún banco, eh, por ejemplo el Banco de España, no lo considera una moneda de curso legal. Entonces, todo aquello que el Banco de España no, no lo considera una moneda, no es una moneda. Un bien mueble no fungible, un bien mueble no fungible significa que es un bien que se puede eh, cambiar de titular o que se puede mover y que no se deteriora. Por ejemplo, eh, un saco de patatas. Yo un saco de patatas lo puedo vender, puedo negociar con él. Sería más o menos un, eh, un ejemplo, ¿vale? Entonces, de estas cuatro definiciones, ¿cuál consideráis vosotros? que es eh, la que más se asemeja a, a lo que es un Bitcoin. Un objeto de valor, un título de valor electrónico, una moneda de curso legal o un bien mueble no fungible. Bueno, por pues yo, para no pillarme los dedos, voy a introducir una quinta definición. Para mí, un Bitcoin es una evidencia digital. Es decir, a mí me da igual cómo legalmente se considere un Bitcoin o una criptodivisa en general. Para mí es simplemente una evidencia digital más como puede ser los datos que están guardados en un teléfono móvil, los datos que están guardados en un pendrive o un DVD. Al fin y al cabo, los bitcoins son datos, son eh, códigos, algoritmos que están guardados en algún lugar y que significan eh, una transacción eh, económica o una cantidad de dinero, de bitcoins, de criptodivisas. Durante la charla voy a decir normalmente la palabra bitcoin. Pero no quiere decir que esta charla solo esté orientada a bitcoins, por costumbre, por comodidad, por pues ya al fin y al cabo es la palabra que más se utiliza. Pero en general esta charla es de criptodivisas, existen infinidad de criptodivisas. En primer lugar vamos a explicar un poco eh, cómo funciona esto de, los, de las criptodivisas, el blockchain. El blockchain, por decirlo así, es eh, un registro o un libro de apuntes donde se van apuntando todas las transacciones y cuando se llega a un número determinado de transacciones, se completa un bloque. Por eso, cadena de bloques. ¿Qué peculiaridad tiene esta cadena de bloques? Pues que no se puede modificar en el pasado. Es decir, si yo ahora mismo realizo una transacción, esa transacción está verificada, a partir de ese momento se va a introducir en la cadena de bloques y nadie la va a poder modificar, porque se va a calcular un hash de ese bloque y suma el hash de los bloques anteriores. Entonces es una forma, un algoritmo que impide que cualquier tipo de transacción se pueda echar para atrás una vez que está aprobada. El blockchain es público, por supuesto, y se puede descargar. Ocupa un poco más de 100 gigas. Nosotros podemos descargar todos los movimientos, todas las transacciones que se han hecho, por ejemplo, en bitcoins desde que existe. Y toda esa información la podemos guardar, si queremos, en un disco duro de un terabyte. Y la tenemos guardada. En realidad, esta información la tiene guardada muchísima gente. Porque es la única forma de garantizar que no se manipula. Si solo la tuviera guardada yo, por ejemplo, yo podría modificar esta cadena de bloques a mi antojo. ¿Y cómo se evita esto? Pues distribuyendo este fichero por miles de ordenadores en todo el mundo. Esto es lo que garantiza que el blockchain es inimutable, que no se puede manipular. Porque yo puedo manipular mi copia y la de mi amigo y la de mi vecino, por ejemplo. Pero el resto de miles de copias que existen en el mundo, que están haseadas y firmadas, no las podré manipular, entonces eso nos da integridad en la cadena de bloques y esta integridad es necesaria porque a nadie le gustaría que le transfieran mil bitcoins y al día siguiente que esos mil bitcoins desaparezcan, ¿verdad? Pues esto se consigue con el blockchain. Como he dicho antes, todas las transacciones son públicas, es decir, cualquier tipo de transacción que se haga en, en ese tipo de criptomonedas es pública, se puede consultar, se puede ver la cantidad que se ha enviado, el día que se ha enviado, e incluso de quién se ha enviado, a, a, desde quién hasta a quién se ha enviado. El problema es que es anónimo, ya que aquí estamos hablando de números. No podemos identificar la persona que está detrás de cada transacción a priori. Existen otros métodos de identificación, pero de forma directa no se puede. Por ejemplo, en, esta, en este pantallazo que tenemos, tenemos el resumen de una, de una dirección de Bitcoin esta que vemos aquí arriba que empieza por 1KUWL pues esta dirección de Bitcoin vemos que tiene eh, que ha recibido 14 bitcoins y después más tarde ha eh, transferido 0,2 eh, bitcoins en rojo o en verde esta información es pública no hace falta nada especial simplemente entrar a la, a la página web de blockchain y la podemos consultar pero como decía lo que no se puede saber es a quién corresponde aquí la única información tengo del titular es el número, bueno, la palabra 1K, W, O, Z, U, O, J, etcétera Esto no identifica a Manuel Guerra, no identifica a nadie. Por eso son anónimas. Todas las transacciones en criptodivisas son anónimas. A priori son anónimas. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo puedo tener yo un Bitcoin en mi mano? ¿Cómo puedo tener criptodivisas en mi mano? Bueno, existen muchas maneras. La forma más conocida son con estos tickets que tienen la clave pública y la clave privada. Eh, no hay que olvidar que esto no dejan de ser eh, números, eh, algoritmos. Entonces eh, funciona igual que una contraseña. Podemos tener la parte pública y la parte privada. Si esa, ese monedero que estamos viendo ahora mismo en pantalla, la parte pública, la verde, la de la izquierda, tuviera algún tipo de saldo, vosotros podríais sacar todo el saldo de ese monedero con la clave privada la que tenemos a la derecha y es más grande. Una está relacionada con la otra, siempre. Por eso es muy importante que las claves privadas, como su propio nombre indica, tenerlas a salvo, tenerlas guardadas, ya que si alguien nos las roba o las ve simplemente, pues eh, nos, nos podría transferir todo nuestro dinero a su cuenta. El BDI, pues es simplemente el código QR, este blanco y negro, es simplemente para te tener que escribir el número este largo. Simplemente lo escaneamos con el móvil y ya podemos hacer una transferencia. Este es uno de los múltiples formatos que puede tener un, un monedero de Bitcoin. En este caso es un monedero en papel. El Bitcoin normalmente se hizo, tradicionalmente es conocido porque relacionado con la ciberdelincuencia, cibercrimen, etc. Esto es debido a que en su primer momento se utilizaba, y hoy en día también, se utilizaba para realizar pagos de eh, ransomware un típico, el típico malware que bloquea nuestro ordenador no, no nos deja acceder a nuestros ficheros y nos pide que eh, realicemos un pago en bitcoins, un pequeño pago de bitcoins a lo mejor 400, 500, 600 euros en bitcoins a un monedero eh, determinado en este caso es el que se ve aquí en, la, en el medio de la pantalla 1 kp 72, fbmh MH, etc. Este sería el monedero del malo, del cibercriminal entonces ahí el cibercriminal nos está diciendo que si queremos recuperar nuestros ficheros es que le paguemos eh, cierta cantidad de bitcoins a esa, eh, a esa dirección. Una vez que le pagamos, en este caso son dos bitcoins, una vez que se lo pagamos, pues eh, el cibercriminal nos daría esas contraseñas. En la vida real esto no ocurre. En la vida real lo que probablemente va a ocurrir es que el cibercriminal nos va a pedir más dinero y más dinero y más dinero hasta que eh, nos cansemos de pagar. Y eso es por lo que tradicionalmente se conoce a los... A, o se ha dado a conocer las criptomonedas para pagos de ransomware. Pero en realidad eh, se puede realizar muchos tipos de pagos legales a través de este tipo de, de divisas. Además eh, además de que las transferencias son anónimas, a priori no se puede saber a quién se, a quién se destina, existen otras tecnologías como pueden ser los Mixer que lo que hacen es complicar todavía más poder seguir el rastro de ese dinero. Anteriormente he dicho que todas las transacciones son públicas y esto es cierto, pero el problema es cuando en un mixer eh, se juntan miles de transacciones en un único monedero y de ese monedero salen 3.000 o 4.000 nuevas eh, transacciones. Esto sirve para tratar de enmascarar el destino final de una transacción, ya que si no a través del blockchain se podría ir siguiendo el dinero hasta que se convierta a euros. Entonces los mixers lo que tratan es de enmascarar esta, estas transacciones a cambio de una pequeña comisión. Obviamente no trabajan de gratis, llevan una pequeña comisión de la transacción y lo que hacen es segmentar una única transferencia de muchas a destinos distintos para que no se pueda rastrear de forma sencilla. La pregunta que siempre me hacen, ¿y cómo puedo conseguir bitcoins? ¿Cómo puedo eh, tener bitcoins? Por la forma más fácil es comprándolos. Igual que puedo comprar un saco de patatas o igual que puedo comprar una, unas gominolas. Eh, existen muchos mercados para eh, comprarlos, el único problema es la fluctuación del valor. Eh, en esta, por ejemplo, en esta diapositiva muestro que eh, llegó a valer 15.000 dólares un único Bitcoin. A lo mejor 15 días después o un mes después solo vale 4.000 dólares. Si los he comprado por 15.000 y después cuesta 4.000, pues he perdido mucho dinero. Al igual que si por el contrario los he comprado, por ejemplo, por 1.000 euros y 15 días después cuestan 4.000 euros, pues he ganado 3.000 euros en un par de días. Obviamente esto no es tan sencillo como, como pueda parecer, pero bueno, esta es la forma más sencilla de tener bitcoins, ir a una, a un, a una tienda online y comprarlos al precio de mercado. Otra forma es minándolos. Minar bitcoins, eh, básicamente necesitamos unos ordenadores especiales que se dedican a realizar unas operaciones matemáticas y el primero que realice esa operación de forma correcta obtiene un, un bitcoin. Básicamente es lo que se trata, los mineros lo que están haciendo por detrás en realidad es comprobando que las transacciones son, eh, son correctas, no son fraudulentas. Y el sistema le otorga una pequeña cantidad de dinero por estas, por estas comprobaciones. Hoy en día en el caso de bitcoins no, ya no es mmm, no recomendable, sino no es útil eh, minar bitcoins a través de ordenadores, ya que existen mineros tipo Antminer que son capaces de eh, generar miles de o gigas de hashes por segundo, entonces es imposible luchar contra ese tipo de sistemas. La única forma es comprando Antminer, conectando unos cuantos en serie y ponernos a minar eh, bitcoins en este caso. Otra forma es a través de un pool, es decir, una comunidad de conocidos o de personas que, como no, como no tienen suficiente potencia única, se unen en conjunto para poder eh, tratar de obtener algún tipo de, de Bitcoin. Este otro tipo de monedas que es mucho más fácil de, o están pensadas para minar con GPUs o con CPUs. En ese caso sí que, sí que se podría llegar a obtener dinero. El problema es que estas monedas no, no cuestan tanto, no valen tanto, como eh, puede ser un Bitcoin. A lo mejor el, el valor de un monero, por ejemplo, puede estar en 200, 250, 300, 400 euros. Nada que, nada que ver con los 4.000 o 5.000 que puede estar un, un Bitcoin. Es decir, cada tipo de moneda tiene sus características especiales, no son todas iguales. Algunas serán más fáciles de rastrear, otras menos, unas estarán más extendidas, otras han desaparecido. Porque esto hay que tenerlo en cuenta: nadie nos garantiza que los bitcoins, los moneros, los Ethereum eh, estén ahí para, para siempre. A lo mejor dentro de tres, cuatro años, un mes, un día, una semana desaparecen. Porque los sistemas que los están soportando se apagan por el motivo que sea, y si se apagan esos sistemas, la moneda desaparece. Si tú tenías 5.000 bitcoins, no vas a tener nada. Vas a seguir teniendo los 5.000 bitcoins pero no vas a tener ningún sistema que respalde esa información. Por lo tanto, no, eh, no tienes absolutamente nada. Me lo preguntan muchas veces. ¿Es delito minar bitcoins? Cuando hablo de si es delito o no, obviamente me refiero a en España, si es delito eh, minar eh, bitcoins. Vamos a ver una serie de titulares de prensa. 30 detenidos en una operación en centros de minería de bitcoin. Esto es El Mundo, un diario de España. Golpe policial contra la minería de Bitcoin en España. Detenidos en Valencia en una macroradada por descifrar códigos de la moneda Bitcoin. ¿Son correctos estos titulares? ¿Vosotros creéis que son correctos estos titulares? Obviamente sí, son correctos porque han, han sido publicados en esos medios. Pero me refiero si son, eh, si se asemejan a la, a la realidad. Os voy a poner un vídeo un vídeo que corresponde a la operación policial de la unidad central de ciberdelincuencia eh, del que hablan esos esos titulares aquí lo que se está viendo pues son un montón de mineros de esos que os comenté anteriormente los adminers serán ese siete o ese 6 que lo que están haciendo es minando monedas hasta aquí en principio no hay nada no hay nada fuera de lo de la legalidad pues una persona que ha comprado 100 o 200 de estos mineros, que cuestan casi 3.000 euros cada uno. Pero aquí ya estamos viendo algo raro. Lo voy a dar para atrás otra vez. Aquí está, esta instalación eléctrica era un poco rara, ¿no os parece? Una instalación eléctrica de una casa, de una empresa, no va a tener estos cables despolundando, este magneto térmico colgando. No es normal, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo el vídeo. Aquí tenemos más mineros... El problema que tiene esto es que se calienta mucho, entonces necesitan sistemas de climatización para que no ardan. Aquí lo que estaban metidos eran cajas de pladur con unos ventiladores que estaban extrayendo el calor para que no se calentaran demasiado. Este es el ordenador que controlaba el pool de minería. Ya veis las salidas de aire, como están hacia afuera para intentar extraer todo el calor que se pueda de estos de estos, de estos mineros aquí de, veis que sale la, el calor por las ventanas y aquí de nuevo otra pista no tiene pinta de ser de cumplir la normativa este tipo de instalación eléctrica ¿verdad? saliendo los cables por debajo, todos juntos sin separación mínima etcétera, bueno, continuamos voy a avanzar un poco el vídeo que es bastante largo otros cientos de mineros para, para que os hagáis una idea, cada uno de estos sale por 2.000, 3.000 euros. Cada piececita de estas, aquí lo mejor es solo en esta caja, podría haber 30 o 40. Y tienen un consumo para que, os, para que lo estiméis: cada minero puede consumir tanto como un horno. El horno que tenemos en nuestra casa para calentar las pizzas o calentar la comida, puede, cada uno de esos mineros consume tanto como un. Aquí tenemos la pista más importante de lo que de qué va esta operación. Este es un técnico de la compañía eléctrica que está supervisando eh, la instalación. Lo que habían hecho estas personas era puentear la instalación eléctrica. Es decir, como los mineros consumen tanta energía, en España no sale a cuenta eh, pagar la electricidad para después tratar de minar algún tipo de criptomoneda y obtener dinero, porque probablemente va a ser más caro la energía eléctrica que estamos gastando que los eh, bitcoins que vamos a obtener. Entonces ellos lo que hacían era robar la energía eléctrica, se conectaban de forma ilegal a la, a la energía, a la compañía eléctrica, para poder estar minando sin pagar. Aquí ya tenemos el primer delito, delito de defraudación del fluido eléctrico. Pero no era solo esto. Vamos a continuar viendo el vídeo y aquí vemos una cosa muy rara. Vemos aquí el fútbol. ¿Y qué pinta el fútbol en una operación de minería de bitcoins? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues resulta que aquí estamos viendo unos cuantos decodificadores eh, piratas. Esto es un decodificador de televisión pirata. Lo que hace es recibe la señal codificada del satélite y a través de unas contraseñas que recibe por internet, car sharing, descifra y se puede ver la televisión de forma ilegal. Estos son cajas llenas de decodificadores pirata, como se puede ver miles de decodificadores pirata preparados para vender en España. Aquí tenemos los servidores desde los cuales se enviaba esa contraseña que permitía descifrar la señal de satélite. Muchos más decodificadores recién llegados de China todavía sin piratear. El análisis forense in situ en la empresa para poder determinar dónde, a dónde se estaba enviando la señal es todo de esta operación policial que os comentaba anteriormente de si es delito minar eh, bitcoins. Incluso los cibercriminales tenían un avión para su uso. Bueno, entonces ¿es delito o no es delito eh, minar bitcoins? Pues obviamente no. Lo que es delito es blanquear dinero de los beneficios del pirateo de la televisión de pago. Es decir, utilizar eh, bitcoins para blanquear un dinero de procedencia ilícita. Es decir, los miles de euros, los millones de euros que esta organización criminal obtenía del pirateo de la televisión de pago lo intentaban blanquear a través de la minería de bitcoins, justificando que sus ganancias, sus beneficios, procedían de minar bitcoins y no de la, de la piratería de televisión de pago. Lo que os comentaba antes, merece la pena minar bitcoins en España pues obviamente no, eh, de forma legal no merece mucho la pena porque por ejemplo un adminer, un minero adminer S9 que es capaz de, eh, de generar 14.000 gigahases consume 1300 vatios. es decir, una casa normal con una cometida de 5kW 5 podríamos tener como mucho dos o tres adminer S9 porque si no nos saltarían los automáticos y no tendríamos corriente y con tres o cuatro de estos ya veis que poco se puede hacer porque hay naves industriales o hay lugares que tienen cientos de ellos. Entonces es complicado poder eh, hacernos rico minando bitcoins. No digo que no podamos obtener algunos euros, pero tanto como eh, hacernos ricos pues es muy complicado. Siempre y cuando seamos legales, obviamente. Entonces, ¿qué hacemos en una granja de mineros? Esto tenéis análisis forense informático. Porque como veis, al fin y al cabo, un minero no deja de ser un ordenador con un chip de propósito específico que está conectado a una tarjeta de red, que tiene su IP, que tiene su usuario y contraseña y que está generando dinero. En la foto se ven eh, dos tipos de, de granjas de minería. Abajo a la izquierda se ven los propios mineros y arriba a la derecha los pools, es decir, los lugares donde se gestiona todo eso, ese dinero. Pues básicamente lo que hacemos es intervenir esas, esas criptodivisas, esos bitcoins, incautarlos, que da, hacernos con su control para pasarlos a disposición judicial. Y hay tres formas de hacerlo. Una, una cartera local. Por ejemplo, en una aplicación. Nos instalamos una aplicación en el teléfono móvil, en un teléfono móvil, y vamos transfiriendo todo ese dinero a, a la aplicación del móvil. Problema, que si el móvil se estropea, se, perdemos todos esos, esos bitcoins. Mala idea, entonces. La segunda, la segunda opción es cartera física, en papel. Lo que os enseñé hace unas dios, diapositivas que era como un ticket de color dorado, con la clave pública y clave privada. Buena idea. Y la última opción, cartera en la nube. Existe multitud de páginas web que nos facilitan guardar nuestros bitcoins. Metemos usuario y contraseña y ellos ya se encargan de gestionar esa clave pública y esa clave privada. Nosotros nos desentendemos de todo eso, como si fuera una banca online. El problema, que algunas de estas páginas web son fraudulentas. ¿Qué, qué buscan? Simplemente buscan estar operando durante unos meses... Y cuando unos cuantos usuarios le hayan, hayan guardado sus bitcoins en esas páginas web, simplemente desaparecen o dicen que han sido hackeados o han sido atacadas. Entonces, con esa excusa, se quedan con todo el dinero de los usuarios, ya que, ya que quien verdaderamente tiene sus contraseñas privadas, sus claves privadas, es la página web. El usuario solo tiene un usuario y contraseña, que, que eso no tiene nada que ver con el blockchain. Quien guarda las claves del blockchain es la, la página web. Por eso eh, es peligroso utilizar este tipo de sistemas tanto cartera en la nube como cartera local en una aplicación. Entonces lo que he dicho, guardarlo todo en una caja fuerte, pues bueno, depende. Eh, si estamos guardando una cartera, una cartera local que pueda ser que esté instalada en un dispositivo, pues a lo mejor ese dispositivo se puede, puede estropear o puede fallar y tenemos un problema. Otra opción es lo cambiamos a otra divisa. Si estamos hablando de bitcoins, pues si yo he incautado mil bitcoins, pues lo vendo a euros o a dólares, mejor dicho, lo cambio o lo vendo. Y eh, ese dinero se deposita en la cuenta de consignaciones judiciales de cada juzgado. Problema, que lo estamos cambiando al precio o lo estamos vendiendo al precio de ese momento del mercado. Si después resulta que sube o baja, pues eh, estamos modificando el valor de esa de ese bien incautado. Es como si incautamos un coche y en vez de guardar el coche, vendemos el coche y guardamos el dinero. Bueno, a veces se puede hacer, pero eh, hay que tener en cuenta que estamos haciendo una venta, una enajenación anticipada de un, de un efecto intervenido, ya que no estamos interviniendo dinero, estamos interviniendo efectos. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues nosotros utilizamos WinRAR. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo eh, incautamos nosotros los eh, bitcoins. Básicamente, vamos, a, vamos siempre con este ficherito que tengo yo aquí, generador cartera BTC. Este fichero está haseado. ¿Por qué está haseado? Para confirmar que nadie lo ha modificado, ya que si alguien modifica el código fuente de este fichero, pues podemos tener un problema ya que eh, no podríamos controlar a dónde se envía el dinero obviamente yo aquí tengo junto el hash con el fichero, lo lógico es tener el hash guardado en otro sitio para poder comprobar que es el mismo comprobamos que exactamente 03FC4000 es el mismo 03FC4000 entonces acabamos de comprobar que este RAR está, eh, no está corrupto es el original, nadie nos lo ha manipulado ¿Y qué hay dentro de este RAR? Por dentro de este RAR hay este código HTML. Este que tengo aquí. Lo vamos a ver en modo edición. Básicamente es un código HTML, como cualquier página o como cualquier página web puede tener. Código HTML que ya ha sido auditado para comprobar que funciona correctamente. Y si lo abrimos con un navegador... Pues tenemos la página de bitaddress.org descargada. Esto no está online. Es decir, aunque esto ordenado, ahora mismo sí que está conectado a Internet, no haría falta que estuviera conectado a Internet. Y si os fijáis, estoy moviendo el ratón y está en, están apareciendo puntos verdes. Esto no es que se haya roto vuestra pantalla o se haya roto mi, mi grabador de pantalla. Lo que estamos generando es entropía, ale, aleatoriedad. Es decir, cada vez que yo muevo el ratón, está generando puntos aleatorios. Y esos puntos están modificando los números que hay aquí, aquí abajo. Eso es lo que nos está generando la cartera. Ahora ya llega al 100% y ya tenemos nuestra cartera generada. Aquí vemos que es muy similar a lo que hemos visto anteriormente. El, la clave pública y la clave privada. ¿Qué hacemos nosotros? Pues transferimos todo el dinero a la clave pública. A esta que empieza por 1PTGOVH pero con la salvedad de que tenemos que tener custodiada la clave privada. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil, se imprime esta pantalla en papel, se imprime en papel y una vez que esté transferido el dinero a esta clave pública, todo se mete en un sobre, se sella y se precinta. De esta manera estamos eh, garantizando que lo que se ha incautado va a ser lo mismo, es decir, 5 bitcoins, aquí se transfieren 5 bitcoins menos la comisión menos el fee y que eh, está físicamente guardado en un lugar sin, eh, sin preocuparnos de si el disco duro se va a estropear o si el teléfono se va a quedar sin batería, porque esto va a quedar en papel. Y cualquier persona que tenga acceso a la clave privada, pues podrá modificar, más que modificar, podrá transferir ese dinero a otra cuenta. Como esto está en un sobre cerrado, nadie puede ver esta clave privada y aquí permanecerá el dinero guardado hasta que la autoridad judicial disponga eh, lo que hacer con este, con este dinero. Ya ves que eh, lo que se busca es realizar eh, una, un procedimiento sencillo que pueda ser fácilmente reproducible en cualquier momento y que eh, brinde todas garantías legales en un procedimiento de este tipo, ya que a veces lo que se está moviendo son millones eh, de euros. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar una transferencia de este tipo porque un error eh, nos puede dar eh, muchos problemas a la hora de perder el dinero o de tener, perder el control de este de este dinero eh, la demo es la que os he hecho ahora del WinRAR El, ya os digo la página de Bitadres es pública, podéis entrar pero os recomiendo que antes de utilizarla que la descarguéis, es decir botón derecho guardar como código HTML y ya la abrís en local sin estar conectada a internet y lo ideal es auditar ese código HTML no vaya a ser que alguien lo ha manipulado y pensamos que la clave privada que, está, que nos está mostrando es la que corresponde a la clave pública y resulta que no, que el día que vayamos a transferir ese dinero nos dice que esa clave privada no corresponde a la pública, pues tenemos un problema, por eso es necesario auditar el código y ver qué hace lo que, lo que dice que hace. Y esto ha sido todo, para mí ha sido un placer por supuesto estar esta, estas casi dos horas explicándoos un poco el tema de análisis forense en la vida real. Lo que buscaba era sobre todo eso, eh, daros un punto de vista un poco más eh, práctico, un, un poco más real. Ya sé que muchas veces en los temarios, en, en las clases, pues bueno, se, se habla desde el punto de vista teórico, de cómo hay que hacer las cosas, etc. Pero en la vida real a veces eh, hay que tener un poco más de sentido común o intuición, quizás, para tratar de solucionar problemas que en la teoría nunca se han dado, porque la teoría en este caso se escribe sobre la práctica. Y hasta que no existe un problema en la vida real, nos empiezan a desarrollar eh, sistemas o formas de solucionarlos teóricamente. Así que espero que no os haya aburrido mucho y para mí ha sido un placer estar este, este rato con vosotros. Un saludo y muchas gracias.